Esta oportunidad, este tercer servicio, eh, nuestro apóstol Sergio ha delegado al pastor Miguelito Linares de Estado de Nueva York. Dios te guste, amado. Gracias, gracias, amado. Aleluya, bendiciones, saludos. Qué alegre verle a todos. Pueden sentarse, mis amados. Me siento muy contento, privilegiado de poder estar aquí con ustedes, compartiendo el tema, la enseñanza, pastores, hermano, es un gran privilegio, hermano, de verdad que con todo mi corazón le doy gracias al Señor. Gracias al apóstol Sergio, a su esposa, a su familia. Hermano, por este gran privilegio, esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor, creo con todo mi corazón que es un, un privilegio enorme. Glorioso por una gran una gran responsabilidad y poder traer la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Van ya dos predicas, hermano, sabrosa el equilibrio, que todo lo necesitamos. Y ahora nos hablaban de la ofrenda perfecta que agrada al Señor y que no perdamos, hermano, el enfoque, la visión de que nosotros vivimos, nos movemos para agradarlo a Él. Ese es nuestro trabajo, agradarlo a Él, que Él se agrade de nosotros. Mire, si Dios se agrada de nosotros, no va a ir bien vamos a ser más que vencedores ¿Cuánto le da un aplauso al Señor Gloria al Rey Gloria al Señor eh, quiero solo introducirme hermano vengo de New York allá estoy bajo la cobertura del apóstol Edwin, mi padre espiritual allá hemos sido formados engendrados y qué gran privilegio de verdad hermano Lonelio me pero sé que es Dios el que hace todas las cosas y lo bendigo al apóstol y él fue el primero que me trajo a Guatemala, hermano. Y, y aquí estamos, bendecido, bendito el Señor. Gloria a Dios, Yo le puse como tema, hermano, el título, le puse los perfeccionadores de la novia. Hablándole a ministros y a siervos. Y es un tema, hermano, que para mí es de gran bendición. Para que nosotros podamos, de algún modo, seguir eh, trabajando y enfocándonos en la tarea que el Señor nos ha dado. Creo con todo mi corazón que la función que el Señor nos ha dado, hermano, es de preparar a la novia, de llevarla a la perfección, de llevarla al nivel que Él, que él desea, hermano, presentársela a sí mismo. Pero cuando veo el tema y veo todo lo que se nos está enseñando, la, la instrucción apostólica, digo, wow, cuántos, nos falta a nosotros, hermano, como hijo de Dios, como ministro, hermano, para, para desarrollar bien el trabajo que el Señor nos ha dado. Y entiendo que estas actividades son de gran bendición para nosotros. Mire, yo no me quiero ir igual de este lugar. Van dos prédicas y yo las recibo y no me quiero ir igual. No sé si usted también lo dice conmigo, yo no me quiero ir igual. Bendito el Señor. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios, hagamos una palabra de oración pidiéndole a él que nos ayude, que nos conceda su gracia, su misericordia Sabemos que si no es por él, no pudiéramos estar aquí, que es su misericordia, es su gracia No venimos a impresionar, no venimos con un corazón humilde, un espíritu afable, reconociendo que somos dependientes de él Amén, oramos, Padre bueno y Dios bendito Gracias Señor, gracias Padre por la oportunidad que tú nos concedes Señor de ser tus siervos, de ser tus hijos Padre, gracias Señor porque nos tienes aquí sentados Señor alrededor de tu mesa Señor y hoy te agradecemos Señor, te damos gracias Señor, bendecimos tu nombre, te rogamos que nos hables Señor, que nos instruya, que tu palabra Señor encuentre cabida en nuestros corazones Señor y que cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor háblanos, usa mis labios Señor para traer tu enseñanza, tu palabra la palabra que transforma, que convierte y que podamos nosotros Señor como ministro dar la medida que tú esperas, Padre gracias Señor por esta gran oportunidad Señor estamos dependiendo enteramente de ti, concédenos las unciones y el corazón Señor conforme al tuyo. Gracias Padre en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso fuerte al Rey. Entonces los perfeccionadores de la novia. Veamos entonces en el nombre del Señor. Quiero empezar con este versículo. Manera de, de introducirnos. Cantares capítulo 5. Verso 2. Yo dormía pero mi corazón velaba, una voz, mi amado toca la puerta, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada del rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Y estos versos hermano, los quiero usar como introducción para que podamos ver tal vez como los niveles, donde la iglesia tiene que ir desarrollando los niveles que tiene que ir llegando la iglesia amada del Señor. Y el primer nivel que vemos es amada mía, perdón, hermana mía, amada mía, paloma mía y perfecta mía. Son, son niveles donde la, la, la iglesia va llegando. Pero me llama la atención que el último nivel que ella alcanza o que debe de alcanzar es de perfecta mía. Y por eso yo le puse el tema los perfeccionadores, porque se nos ha dado una tarea como ministro del Señor de perfeccionar a la iglesia, de llevarla a este nivel, a esta capacidad de que ella llegue a ser perfecta delante del Señor. Y eso me, me llama la atención porque me hace revisar, decía el apóstol Pedro hoy cuando, cuando estaba enseñando, de que debe de haber en nosotros un examen para ver si nosotros estamos cumpliendo con la tarea que el Señor nos ha encomendado. De llevar a la iglesia en estos niveles de desarrollo, de, de la relación de hermana, de la relación de amada, de paloma, y llevarla a la dimensión de perfecta. Y veamos, entonces quiero avanzar un poquito, Déjenme tomar un poquito de agua, aflojame un poquito, como que... La garganta. Gloria al Señor. Ahí está. Mire qué lindo, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Pues bien, le decía, hermano, de que nosotros tenemos que llevar la iglesia, gracias, a, a la dimensión que Dios espera de ella. Veamos entonces. Yo le puse aquí, mire, la foto del perfil de la amada. Cantares capítulo 6, verso 8 al 10. Puede haber 60 reinas y más de 80 mujeres, pero mi palomita amada es una mujer singular, es una mujer perfecta, es la hija preferida de su madre, hasta las mujeres más, hasta las mujeres mismas la ven y la felicitan. Reinas y princesas no se cansan de alabarla. Y hace una pregunta. ¿Y quién es esta hermosura? ¡Oye qué hermoso! ¿Y quién quién es esta hermosura? Es admirable como la aurora. Bella es como la luna y esplendorosa como el sol, majestuosa como las estrellas. Y es una descripción de, de, de la iglesia en una forma, hermano, tal vez eh, poética, profética, donde están describiendo a la amada del Señor. Pero miren lo, lo hermoso, el toque que le da, dice la palomita amada, es una mujer singular, es una mujer perfecta, Hablándonos de, de la medida total de la iglesia, Cristo se nos ha enseñado que Cristo viene por una iglesia madura, no viene a casarse con una niña, viene a casarse con una mujer hecha y derecha, viene a casarse con una amada perfecta, gloriosa, aleluya, bendito el Señor, entonces está hablando aquí de una mujer perfecta y yo veo como si fuera una foto, el perfil de la amada. Y tremendo porque esto, hermano, me hace pensar, a mí me hace pensar mucho de que cómo el Señor nos, nos escoge a nosotros para desarrollar esta tarea. Veamos, veamos a dónde voy. Vea conmigo, solo manera de introducción. Veamos otros versos. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Esposos amen a sus esposas. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra cosa, ni, ni ninguna otra imperfección sino santa e intachable. Entonces aquí que estoy diciendo que el trabajo de nosotros es llevar a la iglesia a que sea una iglesia perfecta delante del Señor. A una iglesia hermano esplendorosa, a una iglesia gloriosa. Dice que Cristo se entregó a sí mismo para presentarse a su amada. Una iglesia gloriosa, se, se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Y yo me hago una pregunta, hermano. ¿Y cuándo Cristo la purificó con el agua? Ahí nació la iglesia cuando lo apoyaron, cuando apoyaron al Señor en el costado. Ahí nació la iglesia. Él le dice a su discípulo: usted están limpio por la palabra que les he hablado. Amén, mis hermanos, hermanos. Pero no estaba la iglesia, le estaba hablando a los discípulos. Entonces yo creo que Cristo está lavando la iglesia a través de nosotros los ministros. Mire, cada vez que se está predicando la palabra, se está lavando a la amada con agua pura, con agua limpia, con agua que purifica la predicación, la enseñanza, aleluya, la doctrina. El Señor le dice en un pasaje... Creo que en Ezequiel capítulo 22, 26 o 26, 22, lo voy a limpiar de toda su inmundicia. Voy a rociar agua limpia sobre vosotros. Entonces, entendamos lo que estoy tratando de ver en este, en este punto. Para hacerla santa, él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, o sea, el Señor nos entregó la iglesia, la amada, los cinco ministerios, para que nosotros la alabemos, la, la purifiquemos, la ayudemos en su, en su proceso de santificación, bendito el Señor, para que llegue a ser una iglesia sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino que sea santa y sin mancha. Y eso me, me ha llamado la atención, porque hermano, literalmente, un, un varón que se va a casar, digamos que planeó un año para la boda. Cuando llega la boda, hermano, me imagino que busca para llevar a su amada a, a que sea la más bella de la noche al mejor maquillista. ¿O no? ¿O busca a, a cualquiera ahí que le pase que la paisaje? No, busca, hermano, al mejor de los mejores. Para hacer el vestido, ¿a quién van a buscar? ¿Al mejor se van a Europa? Aleluya. <risa> o a Nueva York. Pero toda la novia y los novios quieren el mejor vestido. Y qué tremendo que el vestido una sola noche se lo va a poner. ¿Cuánto cuesta un buen vestido? De una buena firma. Seis mil dólares mínimo. De una buena firma. Ahora yo me hago una pregunta la mente del Señor no pudo él haber buscado ángeles sin defectos para desarrollar la obra yo me paro y me pregunto wow no podemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado Hermano pastor y ministro, con toda humildad, quiero, quiero hablar suave, bonito, bien, que no se vaya usted a, a ofender, a decir algo incorrecto. No ese no es el espíritu. Sino pensar que pensemos siempre cómo llegamos a la iglesia. Hoy asumo ministro de renombre, dormimos en, en una suite con pluma de ganso. <risa> ¿O no? Pero lo que estoy diciendo es un gran privilegio. El que el Señor nos ha otorgado. Hay una canción que dice. Habiendo muchos. Y mejores que yo. Él me llamó a servir. Y ahora entiendo que los débiles. Él escogió. Para perfeccionar. Su poder en mí. Oh. Dios nos llamó a perfeccionar, Dios nos llamó a, a llevar un pueblo, una iglesia, una amada a la perfección, a la madurez, a, a llegar la, a la belleza. Pero realmente, hermano, sorprendente que nosotros con tantas debilidades y que el Señor nos escogiera. Yo digo que algo Dios vio en nosotros. ¿Qué dice usted, hermano? Algo Dios vio en nosotros y algo bueno. Tal vez la, la fidelidad, el amor que vio el Señor, algo vio. Quiero decirte algo, ministro, del Señor que estás aquí. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Él nos llamó a su compañía. Él nos llamó a su empresa. Pastor, ¿y cuál es el nombre de la empresa? El reino de los cielos. Nos llamó a su reino. Nos llamó a su reino eterno. Y nos ha dado un lugar especial. Nos ha dado un trabajo, hermano, tan glorioso de preparar a la novia para el encuentro con Él. De perfeccionarla. De llevarla a lo, a lo más hermoso. Espléndido, sublime. La está lavando por medio de nosotros. La está preparando. Hoy decir el apóstol cuando abrió un examen. Un examen. Yo no sé si te he escuchado el apóstol ahora allá en Honduras. Él decía que cada año él decía, Señor, que no me vayan a mover del privilegio que tú me has dado cuando yo escuchaba el, el tema del, del pastor Huito, hacía wow Señor no perdamos la sensibilidad Israel perdió la sensibilidad tú y yo estamos entre los planes de Dios el que estemos aquí mire predicando, sentado es el plan de Dios, aleluya Él cuenta contigo, Él te ha llamado hermano, para que tú seas su amigo, su siervo su amigo y desarrolle su obra, aleluya Amigos del novio, ah, hermano, cuando le da un aplauso al Señor que vive y reina, Dios es bueno, aleluya, aleluya, entonces veamos mis amados, avancemos porque el tiempo aquí es cardíaco, dijo, aquí Miren el mismo verso, en otra versión, Cristo quiso regalarse a sí mismo, una iglesia gloriosa, apartada del mal, y como dice aquí, y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Y aquí que me llama esto, hermano, la atención de que el privilegio que se nos ha dado, De ser parte de la obra de Dios a través del Espíritu Santo y los ministros. De llevar a la iglesia a ese estado. Ahora hagamos otra pregunta. Son preguntas. ¿Será esto literal o figurativamente? Como dice los diccionarios: literal o figurativamente. Ayúdenme. ¿Cómo será literal o figurativamente? Bueno, las dos cosas, literal y figurativamente. Pero en sí hay una tarea literal que se está haciendo en cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros nos han llamado a, a perfeccionar. Eso si sí, yo me vuelvo y me hago la pregunta y voy a terminar haciéndome preguntas. No sé si lo veo. Peor, pero. ¿Cómo cómo la mente de Dios? De que hombres con tanta imperfección, en la Biblia dice que somos vasos de barro, pero con un tesoro por dentro. Ah, yo quiero hablar una palabra y decirte algo, ministro del Señor. Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Dios te vio y te dio por ministro al mundo y a las naciones, antes que te formara en el vientre de tu madre. Escúchame, tú no eres cualquier cosa, eres un ministro especial, eres un regalo de Dios a la tierra. Ánimo, eres un regalo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay cosa de nosotros, es la unción, es la gracia divina. Es el amor de Dios operando en el corazón del hombre. La gracia, la influencia divina en el corazón de nosotros. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a bajarnos. Mire, nos dan un privilegio como este. Ahí más, ahora más suavecito hay que estar. Bueno, digo yo, no sé yo pensando. Que no se nos vaya a subir el, el mosh. Me cuesta el, el, el, el, el idioma hermano Cachiquel El moch ah. Diga conmigo gracias, gracias papito Gracias, gracias Deleítate, deleítate Deleítate Deleítate ja, ja, ja. Te acuesta Y la voz de Dios te habla te acuestas y el Señor te despierta Busca tal verso, busca esto, aquello La unción La gracia Él en nosotros Para el desarrollo Mire, vale la pena Como decía el pastor, pagar lo que haya que pagar Por estar a los pies de los apóstoles de, de, Mira, del ministro que tiene al lado Solo con estar al lado Ya estamos ganando solo con ver el rostro a ciertos hermanos, hermano hay algo que nos, que nos bendice, bendito el Señor, ¿cuánto le damos un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Una iglesia gloriosa! ¡Una iglesia gloriosa! ¡Aleluya! Nos la entregaron a nosotros. Ahora bien, veamos, avancemos un poquito. Entonces, esa es la introducción. En serio. Aprendiendo de mi apóstol hermano. Ahora empecemos el tema. El tema, el tema. Déjeme echarme un traguito, como dice el apóstol, hermano, de agua. Efesios capítulo 4, verso 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros a, ot a otros pastores y maestro, a fin de perfeccionar a los santos, le puse aquí entre paréntesis a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y usted sabe esta palabra, usted el pastor, catartizo, que nos habla de perfeccionar. Y vuelvo y me pregunto, ¿cómo en la mente de Dios, ¿Por qué no llamó ángeles? Sino que llamó hombres con debilidades. O pregúntale a ti al lado, ¿tiene debilidades? Todavía te enojan, como decía, te, te soban y sale el, el, el mago. Tenemos pies de barro. Pero a pesar de eso, Dios nos llamó. Nos escogió no delegó, no ha capacitado. Bueno, al menos no está capacitando. No está capacitando. Entonces, aquí que yo quiero empezar el tema. Fuimos llamados a perfeccionar a la iglesia. Entonces, lo primero que como ministro debo hacerme una pregunta, ¿me estoy perfeccionando? Porque hermano, Suena duro, pero una, una verdad de la Biblia. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Mire, hermano, perdón, tal vez con respeto, y todo. el hermano que me fue a buscar al, al, al aeropuerto anoche, es un doctor que se, trabaja en el área de la ciencia, jovencito, 28, 30 años de la ciencia. Y yo me hice una pregunta cuando llegué al hotel, wow en nuestras iglesias, ¿cuántos doctores científicos habrán? ¿Cuántos hombres capaces, con sabiduría, con entendimiento? Bueno, tal vez humanamente hablando, porque ese es el trabajo de nosotros, perfeccionarnos, o dejarnos perfeccionar, para que podamos perfeccionar a otros. Porque hermano, perdone, es muy difícil que un ciego, guíe a otro ciego hay una gran responsabilidad de que hermano mire estos seis días que vamos a estar aquí que, que recibamos lo mayor que podamos que clamemos y lloremos con lágrimas al que nos puede librar Señor te necesito mire aquí hay hombres sentados apóstoles que tienen que regresar a tomar decisiones tremendas en sus ciudades Hombres que están delante de muchos pastores, de siervos de Dios. Que necesitan tomar decisiones contundentes. Atender casos. El trabajo ministerial. ¿Cuál, cuál es la función del ministro? Predicar, orar y estudiar la palabra. Sí, pero hay más cosas. Yo me hago una pregunta. El Señor constituyó los cinco ministerios, que el mundo se opone, la misma iglesia está luchando contra esto, que si hay apóstoles, que si no hay... Esto no lo han enseñado, es cierto y es verdad. Hasta, Él lo constituyó hasta. Hasta que la iglesia llegue a la perfección, a la perfecta mía aleluya los cinco ministerios pero entonces viendo, viendo la situación de que Dios me ha llamado a perfeccionar gente Dios me ha llamado a llevar a la gente a la madurez perfección nos habla de un carácter aprobado solo que nos ha enseñado un carácter aprobado a la perfección entonces nos llamaron a perfeccionar gente y nosotros con problemas no le ha tocado hermano atender un caso y usted está luchando con eso ¿O no? Sí, nos toca. El apóstol está diciendo una frase, él la dice en inglés. Learning by teaching. Aprendiendo mientras enseñamos. Por nuestras debilidades. Porque entendamos, el Señor nos llama y nos pone en un ministerio. Le llamaron apóstol y no tenía ninguna iglesia. Le llamaron apóstol y no, no, no impartía ninguna doctrina pero el Señor lo llamó apóstoles, lo puso en la puerta para que llegaran al desarrollo. Trabajó con ellos tres años y medio para tratar de perfeccionarlo, para, para la tarea que le iban a encomendar de, de catartizar a la iglesia, de habilitar a otros con todas las cosas que necesitan. Entonces el propósito de los ministerios es con el fin de perfeccionar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia gloriosa. Entonces veamos, avancemos, avancemos. Mire el verso 13, esta versión, ayúdeme con la traducción. ¿Cómo se llama esta versión? Castilla. Verso 13, Efesios 4, verso 13. Llevándonos a todos a profesar una misma fe a quienes a todos quienes los ministros él constituyó los cinco ministerios la mano de Dios con el propósito de edificar a la iglesia de perfeccionarla catartizarla pero dice aquí verso 13 hablando de los ministros los perfeccionadores llevándonos a todos a profesar una misma fe y un mismo conocimiento del Hijo de Dios. Dicho de otro modo, para que crezcamos en madurez y perfección hasta que Cristo llene totalmente nuestra existencia, entonces dejaremos de ser como un niño que fluctúan, que cambian de idea en cuanto oyen algo nuevo. Y que al fin son arrastrados por doctrinas erróneas de gentes astutas que lo convencen con palabras aparentemente veraces. Entonces yo, yo, yo quiero ponerle aquí esto hermano, los cinco ministerios son los que están llevando hermano que toda la congregación que aún lo mismo ministro hermano alcancemos. El perfeccionamiento, alcancemos la estatura que Dios espera de nosotros. Hermano, mire, nosotros tenemos que ser perfeccionados. Esa es la administración, mire lo que Dios nos está hablando desde el primer inicio. El equilibrio, tiene que haber un equilibrio emocional, tiene que haber un equilibrio espiritual. En todo, en la fe, el, perfe el perfeccionamiento de las ofrendas preste atención, bueno perdón no diciéndole regañándolo pero tenemos que ser entendidos y prestar atención, oír con los oídos espirituales el que tenga oídos para oír que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Dios dejó los cinco ministerios apóstoles, profetas, evangelistas pastores y maestros para cubrir a la iglesia para perfeccionarla ¡Ah, bendito el Señor, hermano! ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran privilegio! Y nadie toma para sí esa honra. Hebreo capítulo 5. Sino aquel que es llamado por Dios. Dios te escogió, Dios te llamó. Dios nos va a proveer todos los medios que tú y yo necesitamos para hacer la obra. Mire, esta es una nación bendecida, de aquí ha salido ministro en montones y van a seguir saliendo ministro de parte de Dios a las naciones. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Una casa apostólica, una casa de bendición. Muchos no quieren la cobertura, muchos se niegan porque sus corazones están desviados. Pero cuando hay un hombre que se alinea al corazón de Dios reconoce cobertura y entonces opera con la licencia del cielo, no con un título, no por, por todo lo lindo que pueda decir, sino un hombre bajo el dominio del reino de los cielos, un hombre con un espíritu de parte de Dios afable. necesitamos más que nunca pegarnos a lo que Dios nos está diciendo yo, yo, yo estoy siendo impactado cada vez que yo oigo al apóstol ustedes no lo acaban de escuchar en Honduras y, y relaciono con esto wow, yo, yo quiero dejar de ser niño me han dado una tarea te han dado una tarea aquí hay pastores de Europa Suramérica Sudamérica Aquí hay pastores de Medio Oriente, ¿o no? ¿No se conectan con nosotros de Medio Oriente? Del Caribe. No, me dijo, ¿y este? ¿y este? Este no, yo, yo, yo soy nacido de la doctrina, hermano. ¡Aleluya! ¡Oye, ministro del Señor! Dios te escogió, Dios nos escogió y te va a dar los remas, te va a dar las todo lo que tú y yo necesitamos, la sabiduría, el entendimiento para que lleve a los demás a la estatura que Él espera, no solo a la iglesia, hermano por eso que necesitamos, no, no necesitamos unos a otros, el apóstol necesita al profeta, el profeta necesita al evangelista, el evangelista necesita al pastor y el pastor necesita al maestro y todos somos necesitados. Unos a otros nos, nos bendecimos, unos a otros nos ayudamos, unos a otros estamos trabajando en el perfeccionamiento. Una vez le escuché, creo que fue el pastor, no me acuerdo, no decía que los escorta. ¿Quién es esta que sube del desierto? Se senta valiente. La acompañan valiente, expertos. Mire, dice un verso. Ay de ti, pueblo, cuando tu pastor, tu siervo, tu cabeza es un niño. No, No, no, no, no, oiga, no, estoy hablando... No, no, no, hablamos de entendimiento Tenemos, la, tenemos, la, la, la, tenemos las tenemos las palabras del Señor La doctrina apostólica tenemos, tenemos, hermano El perfeccionamiento Hermano, tenemos que perfeccionar en fe En unidad En amor Hermano, muchas cosas No han mandado a perfeccionar a otro Le decía, atendemos hermanos científicos atendemos gente con, con muchas capacidades y Dios nos ha mandado delante de ellos pero el enfoque no está tanto en, en medir la capacidad de la sabiduría sino lo que Dios me ha llamado a hacer a un desarrollo espiritual en la vida de los seres humanos Y como pastor, como ministro del Señor tengo que conocer el estado de las ovejas entonces necesito lo profético, conocimiento, que todos crezcamos en madurez y perfección, la epignosis. Pero hermano, si no tengo conocimiento, ¿cómo voy a llevar a otros al pleno conocimiento? Bueno, se me fue el tiempo, déjeme yo seguir, terminar aquí y cerrar. Mira el llamado de Pablo, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, Vamos adelante a la perfección, teleiotes o teleiotes, 50, 47 del griego, perfección, plenitud, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Entonces, ¿cuál es el llamado a nosotros los ministros? Vamos adelante, aquí le están hablando a ministros, porque el contexto es el capítulo 5, cuando Pablo le está hablando, hermano, de que fue llamado los sacerdotes, capítulo 5, a hacer la comparación de Cristo y Moisés, y empieza a hablar de melquisedec y le dice, de esto hay mucho que hablar. Merquisedec, rey de Salén, sin padre, sin madre, sin genealogía. Y le dice, de esto hay mucho que hablar, pero no le puedo seguir hablando, porque se han hecho tardos. Debieran de ser ya maestro, pero son niños. Y tienen necesidad de leche y no de vianda. Entonces veámoslo del punto bueno. Eran gente que estaba llamado a ser ya maestros. Pongámosle así, expertos de la tribu de Isaacar. Pero no podían entender la revelación por su condición. O tal vez no se dejaron procesar. No alcanzaron el nivel. Entonces el capítulo 6, por lo tanto... Ya que vieran ser maestros, dejemos los rudimentos de doctrinas, la salvación, lo bautismo, y vamos adelante a la perfección. Los ministros, hermanos, que estamos llamados a perfeccionar al cuerpo de Cristo, tenemos que seguir avanzando en nuestro perfeccionamiento. Mire hermano, yo no me quiero ir igual de aquí. Hay un pueblo que me espera. Hay gente que me está esperando. A ti, hermano, hay naciones que te están esperando, que quieren ver a Dios en ti, tú y yo somos los representantes de Dios en la tierra, somos los que representamos al pueblo delante de Dios, aleluya, perfeccionamiento, mire, mire, ya me quedan pocos, pocos minutos, avancemos rapidito, mire eso hermano, así rapidito, ¿no? yo, Ponerle aquí para que nos salgamos y veamos esto. Mire, 5, Hebreo capítulo 5, verso 8 al 10. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, por lo que sufrió, aprendió obediencia. Y al perfeccionarse, al, per, al perfeccionarse, de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todo lo que le obedecen. Le hago una pregunta, ¿sería, ¿tendría Cristo necesidad de perfeccionarse? Bueno, bueno, tal vez en forma de Dios, no, pero en forma de hombre, sí. Porque en los versos 7, que en los días de su carne, por, lo, que, no, por los días de su carne clamaba con súplica y lágrima al que podía librarlo, de la muerte, Cristo estaba en forma de carne. El verbo se hizo carne, el misterio de la piedad. Pero aquí dice, hermano, y, y sería cómo se aprende. El perfeccionamiento, cómo se alcanza, entonces Cristo tuvo que ser perfeccionado. ¿Cómo? Así que Cristo, a pesar de ser hijo por lo que sufrió. Aprendió la obediencia. Y al perfeccionarse de esa manera, en obediencia, lo que hablaba, hermano, Dios ama más la obediencia que muchas cosas. Se perfeccionó de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, ministro. Y Dios lo designó. Sumo sacerdote de la misma clase que deje un reconocimiento, lo reconoció, le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de ella, aleluya, y reconocerán que Jesucristo es el Señor, porque se dejó perfeccionar, tuvo que ser perfeccionado para la obra que iba a hacer, Hermano, Moisés, Dios lo llama con un llamamiento tremendo. Y le dice, ve, y Moisés se niega y cuando va en camino, Moisés, Dios le sale al frente. Dice, ahí que se lo iba a echar. Y no está como claro que si se iba a echar al niño, se iba a echar a Moisés. Pero a alguien se iba a echar. <risas> ¡Aleluya! Le iba a dar. ¿Por qué? Si Dios mismo lo está mandando. Moisés, tú no puedes ir a hacer la obra, a tirarle bombazo al que vive en casa de hierro y tú en casa de papel, traduciéndolo, no, le salió al frente, quita esto, perfeccionamiento, trabaja esto, suelta, yo avanzo, ah, terminemos el, el día, y Dios lo no. sumo sacerdotes de la misma clase de Melquisedec, exhortación, ¿a qué? a progresar en fe, a progresar nosotros, la Biblia dice que usted y yo, el camino, el camino del, del justo, Es como la luz del amanecer, como la luz de la aurora, Que va de aumento en aumento, hasta que el día es pleno, bendito el Señor, Mire hermano hay un paquete, Pablo habla de esto, No que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, metiendo. Ah, oh, mire, lo justo, solo los lo pasos ya terminé. Pueden ir viniendo yo. Ya terminé. Mire, Cristo se perfeccionó y aquí vemos justo, perfeccionado, que es el trabajo de nosotros, que la iglesia llegue a esto, al perfeccionamiento. Justo, que fueron trabajados, ministrados, llegaron, alcanzaron. Ah hermano yo quiero retomar lo que sea, no perdamos el enfoque, hoy más que nunca Cristo está cerca, ya viene saltando hermano sobre los montes y collado, ya Cristo viene, Maranata, Maranata y su galardón con él, Cristo viene, y su galardón con él para recompensar a su siervo, a cada uno según haya sido su obra. Ay hermano, mire cómo, no, cómo medimos el perfeccionamiento que tanto ofendemos. Solo lo paso, lo que ellos van viniendo, es tomar una foto. ¿Cuánto ofendes? Ay, ay, ay. Y aquí será una lista, hermano, de la perfección, ahí la tengo, pero ya está bueno. <ríe> Aleluya. <ríe> Mire, dice aquí que el que ya no ofende es un hombre perfecto. Entonces yo quiero llegar a ser un hombre perfecto. ¿Cuánto ofendo? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mi conciervo? Hermano a veces uno ve cosas Que uno dice pero Dios mío será, será pastor Ay no, no, no, ay no Ay Padre Santo Uno más, uno más qué lindo ese piano En el amor no hay temor Antes bien el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí mismo castigo De donde el que teme no ha sido como yo sé si estoy alcanzando perfección cuánto temo hubo un siervo que guardó todo por temor y podríamos hablar mucho de eso pero veamos un segundito ya, no, ya me voy si no no vuelvo por aquí jamás hermano y yo quiero volver <risa> aleluya solo cierro con este solo cierro con este y, y nos falta el perfeccionamiento del siervo a Pedro lo perfeccionaron me amas me agapeas pero terminemos aquí hermano Primera de Juan capítulo 4 verse, En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos Hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo En expiación por nuestros pecados Amados con siervos Ya que Dios nos ha amado Nos ha amado así Con amor eterno No le importó nuestra condición también nosotros debemos amarnos unos a otros Hermano, habrá gente aquí que son nos están grabando ministros y enemigos ¿No? perdónenme no el jueves no estaban no, todos los días nos está hablando el Señor no Él nos ha amado Él nos ha perdonado mucho nadie ha visto a Dios jamás si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros su amor se ha perfeccionado en nosotros yo cierro mi Biblia hermano que me da cosa de seguir, seguir, seguir pero me están probando el alma oremos un minutito de orar y nos vamos Póngase de pie un segundito y presentémonos delante de él mis palabras no son para dañar, atacar, ofender, no. Nos amamos a perdonarnos, a perfeccionar nuestro amor. Que la, las iglesias no vean, la iglesia no vea a nosotros en un nivel mayor. Vamos delante de ellos. Que el mundo vea y crea. Nos han dado una tarea gloriosa. Y qué privilegio, siervo del Señor. Mira, ¿por qué no le agarra la mano a tu conciervo? Y dile, te necesito. Avancemos, avancemos. Avancemos. Avancemos. Avancemos. Si te atacan por la espalda, yo te ayudo. De lo que tengo, te doy. Tiró. Corazón de piedra y danos un corazón de carne. Aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Lo que de gracia ha recibido, bendiga y no maldiga. Toda la bendición fuera la boca de Dios en la tierra tú tienes el poder levanta tus manos el Señor te activa con la gloria de Él. amén y amén cuando suena un grito de júbilo es el que vive es su nombre Rema TV y Producciones Ebenecer presentó Retiro Internacional de Pastores 2023 Año del Reconocimiento En vivo desde el Auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer, Ciudad de Guatemala Para más información visita nuestra página web www.ebenecer.org.gt y redes sociales